Aquí está el hombre que creó la tierra, que sufrió, que tuvo hambre, que lo insultaron, pero él dijo la verdad del Padre, y aquí tenéis el modelo de todos los hombres que quieran entrar en el camino que yo he trazado para vosotros, que yo os he dado la verdad vosotros predicada y encontraréis la vida eterna. Amén es el modelo y por eso está sentado a la diestra del Padre porque aún tiene que estar como el hombre representante de toda la humanidad de todos los tiempos como el hombre perfecto en donde no hay ni siquiera nada que reprochar Gloria a Dios. el hombre perfecto en todas las condiciones y por eso está ahí como nuestro Redentor atrayendo a todos aquellos que quieren entrar en la luz de Jesús. Amén. Él está ya y el que tenga pelo. tinieblas no tiene poder contra él porque cuando Cristo entra con la fe de un cristiano, todas sus tinieblas repartan alabado sea Dios alabado sea Dios hasta la ignorancia deja de ser tinieblas si recibe en la fe verdadera de, de Cristo tú te haces de un gitarico ignorante la has, sabes hablar y certificar de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue nuestro divino maestro. ¡Amén! Y nosotros somos discípulos de nuestro divino ¡Amén! Y lo que nuestro maestro habla, nosotros repetimos. ¡Amén! Alabado sea Dios, ¡Amén! alabado sea Dios. ¡Amén! Alabado sea Dios. ¡Amén! Lo digo por esto porque hay muchos universitarios que rechaza la palabra de Dios ¿vale? y qué? que es que no tiene el entendimiento posiblemente mucho más que nosotros pero es el entendimiento no puesto los ojos en el autor y consumador de la fe el hombre perfecto ellos tienen que hacerse perfecto por sí mismos y aquel que se hace perfecto por sí mismo no dice a Bacú. que se orgullece su corazón y no puede vivir, porque justo solamente por fe vivirá. Amén. Amado sea Dios. Amén. Pero Al nos dice algo más. Enchanteado, para que no olvidemos lo que la fe. Uno seis, nos dice pero pida con fe, no dudando en nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Vale? está claro lo que hemos dicho antes muchas veces tenemos fe, pero cuando dejamos la fe, la hora, el mundo, los pensamientos humanos traducidos a través de la mente de Satanás nos aparta de la fe de Dios y somos como ahora que nos lleva para que nos lleva para allá. Y no tenemos la personalidad que quiere que Jesucristo, nuestro Salvador, esté en nosotros con la seguridad de que vamos a recibir todo aquello que pidamos al Padre, Amén. que sea necesario, y si nosotros venemos. Alabado sea Dios. Porque muchas veces pedimos y dudamos. Y es un misterio muy grande que parece que muchas veces decimos a Dios, ¿por qué no me has concedido esto? Y en ese momento Dios te podía acusar con el dedo, porque lo estás jugando, porque ni siquiera crees que yo te lo puedo dar. Y algo que no crees tú que te se puede dar, Decimos la culpa es de Dios. Él conoce mis pensamientos antes que no hable. Él sabe todo para qué quiero pedirle. Él lo sabe todo. Pero es sagrada, que Él lo sabe todo. Sagrada que sus hijos me pidan. Yo me agrado muchas veces vosotros y vosotras. Aún sabiendo que Jesús y vuestras mujeres, algún día su vida marido te quiere y la mujer también quiere que en algún momento y ella lo sabe seguro que el marido del fiel, que la quiere pero sagrada porque la palabra del verbo divino de es para pronunciar la boca mujer te quiere pero si ya lo sabía pero se agrada y nos Dios sagrada que nosotros le pidamos pero y yo estoy seguro que todos aquellos que le piden con gran fe sin dudar nada se dan pa. pero hay una cosa muy importante esto es para hacer cosas extraordinarias pero la fe la miajita fe que tenemos tener en cuenta que es para nuestra propias de salvación no hace falta pero si todos nosotros queréis hacer prodigio no tenemos que dudar nada en nuestra fe y eso es difícil por eso muchas cosas no podemos conseguir porque nos falta la seguridad de no dudar nada nada alabado sea y además nos dice también y también nos enseña esto Santiago dos pero quieres saber escucha bien esta palabra no quieres quieres saber hombre vano está faltando aquí santiago no, ¿Me está descubriendo ellos hombre vano que la fe Sin obra es muerta ¿eh? hombre vano no sabes tú que la fe sin obra es muerta pero fíjate parece que nos insulta, no nos insulta, nos abiertan, y aquellos que son así como dice Santiago, cada se insulta, son malos, son como Padre Pablo de la lengua, que es una, una campana que no tiene babajo. ¿y de qué sirve una campana? No sirve para nada, hermanos. Hay que hablar claro, para que nuestro Dios nos habla tanto. No nos habla en ninguna lengua extranjera. Nos habla a cada cual para que lo entendamos. Y lo mismo lo no entiende un alemán que un español. Un francés. entendemos todos a Dios porque Dios se transmite con nosotros según nuestra capacidad y según nuestra fe por eso la palabra de Dios es grandísima no podemos echar en nada porque todos tenemos al alcalde para entender a Dios alabado sea Dios y ahora viene en segunda de Pedro 2.19 nos dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia amor, gloria a Dios, ah, es importante la fe, pero es que la fe no puede ser fe, como dice Santiago, si no viene fruto. ¿Ahora lo entendemos? Gloria a Dios. ¿Ahora lo entendemos? ¿Y por qué lo podemos entender? Yo lo pude comprobar. Fuera de la vanidad de hombre. fuera del conocimiento de hombre. siendo tan diferentes unos que otros, en una oración, nos entendemos perfectamente porque es lo que nos puso nuestro Dios para la pero cuando entramos en nuestro lucho ya está acabó a cual pone su pensamiento y no el pensamiento de Dios Y hay discordias, ya hay, hay odios ya hay vanidad y dice que el hombre no puede vivir sino por hacer y por eso dice que a nuestra fe tenemos que ponerle virtudes virtudes a nosotros desprendimiento de nosotros en él él da los flores. Pero también nos dice que tenemos que tener conocimiento. En esto quiero también deciros algo. Lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que se diga. Tenemos mucha fe y tenemos mucha virtud, pero nos falta también el conocimiento. ¿Os acordáis lo del gato? Aquella niña que quería tanto gatijo y porque estaba mojado, lo metieron en el horno. Para que se secara, que lo hizo con buena fe, que lo dijo con buena virtud. Y con amor, le portaba el conocimiento. Y cuando lo sacó, ¿cómo lo sacó? A chicharrar. Y fue por falta de conocimiento. Por eso nos dice que nos va diciendo de fe, virtud, de virtud, conocimiento, y el conocimiento, dominio propio. Y aquí sí que quiero que una persona entre. Porque sé que hay muchos. El conocimiento también tiene que tener dominio. Porque con por el conocimiento puedes matar. Hay que tener dominio, dominio de Dios. Amén. Para que alguno que se crea inteligente y si tú estás frente él. y seas más inteligente, ¿qué? No te empequesca en dominio propio en Dios. Gloria a Dios. Por la humildad tuya aleja de Dios. Amén. Amado, Señor, al Señor. Amén. Esto es dominio propio del conocimiento nadie se camisca por el conocimiento hay que tener el dominio propio en el conocimiento pero en el conocimiento también nos dice paciencia y en la paciencia amor porque yo puedo tener mucha paciencia os voy a poner un caso yo puedo tener mucha paciencia que en esta iglesia vea personas que van caminando mal y digo cómo soy muy bueno voy a tener yo veo que se están perdiendo y no tengo amor tengo paciencia para que para que estén bien conmigo no la visión de los que predicamos la palabra y de los que testificáis la fe de Cristo el tener paciencia pero amor pero qué paciencia vais a tener vosotros si no me veis que estoy perdiendo se puede saber la paciencia con el amor y el amor es que no me dejes perder. Alabado sea Dios. Entonces tenemos que entender el conocimiento bien. Aquel hermano que ensorda con la palabra de Dios es una espada grande. Porque nos tapada en la Biblia el conocimiento de Dios. Y por eso tenemos que golpear para que cuando llegue el Señor con la espada de Dolfino no le dejo por el filo equivocado y nos por eso antes tenemos que poner el conocimiento de los hombres con la espada de Dios que nos avivia la palabra de Dios ya la llegamos ya unos dos versículos terminando la palabra en Apocalipsis 2.19 nos dice yo conozco tus obras y amor y fe y y tu paciencia y que tus obras posteras son más que las posteras, que las primeras más que las posteras. O sea, la más que la postera. ¿Por qué he leído esto? Porque también está hablando de fe y de todo lo que antes hemos dicho, paciencia, servicio, amor y fe. Y ahora el Señor nos está diciendo, yo quisiera creerlo con toda la seguridad, pero la seguridad que tenemos que andar con, andar con fe. Que esto no lo esté diciendo a nosotros. Voy a repetir otra vez para Pensad que veáis mientras se pensar que no lo está diciendo a nosotros. Yo conozco tus ojos, conoce nuestras ojos. Porque si no, ¿cómo podíamos nosotros ser retornos? Si Dios no conociera todo lo que hay dentro de nosotros, ¿cómo podíamos ser condenados? Porque el hombre no va a mentir, ¿eh? El hombre me a venir y a poner grandes obras suyas que no es verdad. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras primeras son más grandes que las próximas. Entonces quiere decir, de, de esto yo quisiera ver que ya nuestro Dios nos está viendo lo poquito que estamos haciendo y a veces nos empujamos un hermano por el otro pero tú qué haces que tienes que hacer más, ¿Sí es verdad pero hay que tener más amor ¿Sí es verdad que no tienes que estar tan enfadado, pues claro que no y por eso el Señor está conociendo en nuestras obras y por eso nos está diciendo como nos conoce nuestras obras que las postreras las últimas obras serán mejor que las primeras Ahora, os digo una cosa será a través de nosotros no lo sé, dice la postrera, será a través de nuestros hijos no lo sé o a través de nuestros nietos no lo sé, la cuestión es que llevó en la antorcha para que cuando uno de nosotros caigamos, se la demos a nosotros hasta el final de los tiempos Aquí ya hemos levantado todos todos lo que hemos llevado a la tocha, todos levantados. El último no será levantado, porque él quedará para ser rescatado en vida transformado. ¡Ale! Pero por esa verdad de la que hemos llevado todos, en esa melantorcha de Betay luz, lo levantará todo con son de trompeta. Ahí que estemos, ahí en el polvo, sin saber ni siquiera reconocer a nadie, ni siquiera que eran nada de nosotros, sino ser tierra con tierra, porque del polvo fuimos sacados y al polvo incluso. Pero que ir el polvo lo que sacó de la tierra y que sacó de la tierra el cuerpo Amén. pero la alma la puso Dios Dios Amén. ojo de vida Amén. pero para rescatarlo no está tomando al Espíritu Santo para que la rescate Amén. con su verdad y lo único que vaya a la tierra es lo que salió de la tierra nuestro cuerpo material en los últimos tiempos con la voz de trompeta con la voz de arcángel gritará nuestro Dios y todos los muertos en Cristo porque dice la canción que oyerán las trompetas de Dios. Ah, aquí quiero ponerles un conocimiento. ¿Cómo serán esas trompetas? ¿Cómo tocarán? Ah, pero pues si esa que la trompeta que va Es que la trompeta se va a oír aquí. ¡Adiós! En Nueva y ya como Pilar nos dice en Apocalipsis 3, de, 14, 12 si alguno lleva incautividad, va a cautividad si alguno va en incautividad, va a si alguno está falso la palabra, va incautividad él eh, porque va cautivo del diablo está claro, pero hay que más y si alguno mata a espada, a espada de ser muerte. Si alguno mata a todos, si alguno mata con la palabra de Dios, al más pequeñito de sus hijos será muerto por la palabra de Dios. Él lo dijo bien claro, que de su boca saldría una espada de los y mataría a todos los inútiles. por su palabra. Será matado. Pero el que lleva en cautividad, él también hay la cautividad. La, la cautividad que nos dice nuestro Dios, Solamente son las cadenas de Satanás que nos ponen con Pero la luz de Cristo, aquellos que tienen fe, aquellos que claman aparte, las cadenas, por gracias que sea, se deshacen. ¿Os acordáis en Pedro cuando estuvo preso? El ángel vino y estaba sujeto con cadenas y grilletes. Y solamente entrar el ángel de Dios, las cadenas cayeron al suelo. ¿Lo ¿Veis que esas pues cadenas de Satanás cuando clamamos nosotros a nuestro Dios las cadenas se desaten y quedamos en libertad por la palabra de Dios el dice que la palabra de Dios restaura no que la palabra de Dios sana que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser y se a hasta nuestra alma y nuestra alma grita la creencia de Dios ¡Amén! y si no sabes orar tu alma será enseñada por el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ya puede ser idiota! ¡Ya puede ser que no tenga ni dos palabras que de ti ¡Tu alma gritará, se quebrantará! Porque el Espíritu Santo le enseñará a gritar y a quebrantarse. Todo. ¡Amén! Y ¡Qué bonita la palabra de un alma quebrantada que el Espíritu Santo le está enseñando! A amar a Dios porque la carne no quiere clamar es nuestra alma que clama y nos enseña el Espíritu Santo a clamar, y por último dice aquí está la paciencia de los santos y la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ahí tenemos la paciencia de los santos ¿por qué dice aquí está la paciencia de los santos que guardan el mandamiento de Dios y la fe en Jesús porque uno no muchos de su sabiduría de su poder de la iglesia que no le hace mucho caso dice hay sus dais hermano que me voy pero la paciencia en Jesucristo si tú eres un verdadero creyente si tienes la fe de Cristo Tienes que aguantar tantas cosas Tienes que aguantar tantas cosas Para que esto vaya caminando para adelante Tienes que aguantar Que venga uno y te diga Lo que quiera O no que decir nada Y que venga el otro y te atribule Y que venga el otro y te diga Ese hermano hecho eso del otro hermano Y que venga otro, esta hermana, esta. Y que venga el otro y te diga esto Y tú, sin entrar en el juego De nada de eso Tienes paciencia poco a poco vas enseñando a la congregación a caminar en la fe de Cristo ¡Ale, ¡Ale, sea Señor, fe! glorificado sea el Señor glorificado sea su nombre y que Dios ponga de una vez el conocimiento de lo importante que es la fe eso es lo que Dios me ha puesto os he dicho que hubiera podido daros otro mensaje pero tenéis que estar preparados ya no solamente en la leche que podemos votar sino el alimento sólido y lo más sólido es tener el conocimiento de la vida amén Ay, sea Dios que Dios me bendiga. amén, amén. Sé Dios que vive y que me diga de su amor